¡Wow! ¡Qué bonito! Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer un barquito a vapor como este que se mueve gracias a la energía generada por dos velas pequeñas compradas en la de Ola. bueno amigos comencemos bueno amigos lo primero que vamos a hacer es desarmar una lata de cerveza usando algo por ejemplo unas tijeras de pues esto la doblamos por la mitad. Ay, no me quiero cortar. <risa> la doblamos por la mitad con mucho cuidado de irnos a cortar. Y lo que vamos a hacer es a emparejar esta parte de acá. Le vamos a recortar una pestaña. Preparamos un poco de epoxi. Ahora vamos a doblar los lados, los laterales. Es importante que el epoxi selle todas las entradas y el vapor no pueda escapar por ningún lado. Después pues se le meten dos pitillos, de esta forma, y se sella con más epóxi. El barquito, vamos a utilizar uno de estos envases Tetra Pak, muy bonito, por cierto, y lo voy a cortar. otra parte sacamos esta partecita que va a quedar como una cabinita luego le hacemos un huequito en la parte de abajo del del cosito el y ahí vamos a meter los pitillos del el cojito que acaban de hacer no lo sillamos con silicona lo sellamos con silicona señores y señores para que no entre nada de agua finalmente con un poco de silicona caliente colocamos los tubitos para que se mantengan en el lugar ¡Tan! hacemos un pequeño corte a uno de los extremos de otro pitillo y con eso lo conectamos a uno de nuestros pitillitos de esta forma ahora le colocamos agua con la boca Y el barquito queda listo para navegar. Vamos a probarlo. Aunque tuvimos que colocar dos velas, después de un corto tiempo el barquito funcionó. Y también tuvimos que inclinar un poco más la caldera. Pero funcionó, finalmente. <ríe> ha sido todo en este video, si te gustó no olvides darle like y suscribirte, nos vemos en un próximo programa hasta pronto